Con tareas de limpieza y envejecimiento de los centros laborales y actos de barrio, la clase obrera del municipio de Medialuna se prepara para saludar este primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Se hizo una convocatoria al cambio de labor para así saludar el, el Día Internacional de los Trabajadores y eh, de esta manera convocamos también a todos los trabajadores y sus familiares para que, para que participen en el desfile el día primero, el Sindicato de la Cultura, tiene varias actividades en, en ara de saludar el, el Día Internacional de los Trabajadores. El Sindicato de la Educación se ha destacado bastante. Para el movimiento sindical, el primero de mayo es un día de reafirmación de los principios revolucionarios y de compromiso con la patria y su historia. Nos preparamos para el desfile por el primero de mayo para patentizar nuestra convicción de seguir adelante con el socialismo, de respaldar la revolución contra el bloqueo y como bien dice nuestro lema de, del primero de mayo, a la patria, manos y corazón. digo el primero de mayo. Mayo convoca al trabajo diario y en cada colectivo el compromiso individual para avanzar en los programas sociales. Hoy la revolución necesita de nosotros los campesinos un aporte eh, para demostrar una vez más al imperialismo de que nosotros con el esfuerzo y con el sacrificio de nosotros los campesinos podemos... Eh, demostrar de que sí se puede sí se puede como dijo Martí, si el hombre sirve la tierra sirve yo creo que ponerla a producir es un orgullo para cualquiera ¿no? y además hay que lo ves en la mesa lo ves en la casa lo ves en la familia en el municipio de Medialuna, más de 12.000 trabajadores y su familia desfilarán por la céntrica avenida Raúl Pollo Saburic hasta la Plaza de la Cultura, donde tendrá lugar el acto conmemorativo por el Día del Proletariado Mundial, el 84 aniversario de la fundación de la Central de Trabajadores de Cuba, con el lema central a la patria, manos y corazón. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.